¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados, en esta ocasión me acompaña Humberto Aguilar Coronado, que le decía yo en Instagram, Vamos. ya no te muevas, ya no rujas, me haz miau y ya. No, los, los tigres no hacemos miau. No, pero pues es que si no, mira, te están diciendo de que ya estás ranqueado. En dos encuestas, bueno yo vi una Y bueno, me comentas que tú también estás En otra En, en Massive Color, ¿y en cuál otra? están no me acuerdo cuál era La vi hoy por la mañana Ajá. Este, Pero nada más la vi por ahí Porque las encuestas así como son como que tú así como de, de soslayo <risa> la viste Ay no te creo, si te metiste a ver Bueno la revisé toda Pero si tú me preguntas ahorita eh, quién la mandó a hacer no tengo ni idea qué impresión no, esa ha sido la pregunta de todos quién la mandó a hacer yo no porque bueno no. sale ahí por ejemplo en el pan salen ranqueados solo tres es eh, Eduardo Rivera sí. por obvias razones y en primer lugar en las preferencias electorales segundo lugar Ana Teresa Aranda uh -huh. y luego sales tú cierto es y, y bueno y ni te has movido y ya te están ranqueando está padre porque bueno, yo tenía 10 años fuera de la política aldeana. Eh, Ana Tere fue candidata a gobernadora por el PAN y luego eh, candidata independiente, fue presidenta del partido. Y Lalo Rivera, bueno, ya fue alcalde, bueno, fue candidato a alcalde, luego alcalde, uh -huh. luego fue candidato a alcalde eh, y luego otra vez candidato a alcalde y ahora es alcalde uh -huh. de la ciudad de Puebla. Entonces... Pues estar ahí que el nombre nuevamente se vuelva a aparecer, uh -huh. después de... ...diez años que no estuve en la política poblana... Uh -huh. ...pues hombre, es interesante, Ajá. habrá canalizado... ...es que sabes que ahorita estás muy movido en tus redes... ...vas, vienes, tienes diferentes actividades... Eh, ...mucha reunión este política y no política... eh, ...te he visto con sí. colonos y... ...oye, lo, lo, lo del cinito ese del domo del cin... Del, ...qué padre, ¿no? ...no, está padre... ...sabes que eh, yo soy un diputado federal que dijo en campaña que iba a ser un diputado cercano a la gente, que iba a regresar al distrito sí. y que iba a estar ahí. Entonces, este tipo de actividades, a mí cuando alguien me pide una reunión, esa, hoy por ejemplo recibí a dos personas del sindicato, de la Secretaría de Salud del Estado, que se quejaron amargamente de los servicios que se prestan y de las posibilidades que ellos tienen de dar un paso hacia adelante en el ingreso que tienen 12 años trabajando por eh, honorarios, no tienen prestaciones, etc. Yo los escucho y veo que es lo que está pasando. Lo mismo trato de llevarles satisfacción a los habitantes de San Pedro Cholula, como es el caso de llevarles estas cuatro funciones, cinco funciones hicimos de cine. Todas estuvieron realmente eh, abarrotadas por parte de los niños, uh -huh. Las, las mamás y los papás y la verdad es que uno siente una gran satisfacción como yo, Pero lo mismo como reunirme hoy en la mañana con el consejo perdón, con Canacintra, para platicar uh -huh. de los temas que están eh, sucediendo o tener una reunión después con unos empresarios que se quejan del trato que hay por parte de las autoridades que uh -huh. no pueden resolver temas como robo de trailers en las carreteras hacia sus eh, unidades móviles, en fin, son diferentes temas que un diputado federal tiene que atender, claro, si estás dispuesto a atenderlo, si no, te vas a tu casa y durante sí, claro. el tiempo de receso no tienes ninguna actividad más que pues, estar tuiteando, yo no, yo tuiteo desde la sensible pérdida, por ejemplo, de mi querido padre Nacho, ¿no? Uh -huh. eh, el día de ayer, sí. Hasta la sensible pérdida del de padre de mi amigo Rodolfo Rivera. O uh -huh. tuitear las reuniones que he tenido durante todo el día. ¿no? Yo empecé uh -huh. hoy a las siete y media de la mañana, son casi las siete y media de la noche y aquí uh -huh. seguimos trabajando. Y te ¿no? vitaminas o algo, porque no manches. No. Este algo ejercicio, como sano. Es este, unas vitaminas, ¿no? Oye, porque sí. Ya de repente yo tomo whisky y me mantiene. Eso es todo, eso es todo. Ya, ya sabía yo que había no, sí, algo ahí. Ah, sí. Oye, no, no soy ah, no de esos hipócritas. No, yo no tomo. No, pero un yo... consejo. Ay, por favor, por favor. El ser claro. humano vive y vive bien. Eso. Muy Oye, bien. a ver, Tigre, entonces... Eh, porque tengo varias preguntas en donde, bueno, primero salió a relucir esto de que estás se está tu nombre rankeado en los aspirantes a la gubernatura y obviamente salen también de por parte de Morena, uh -huh. este por ejemplo, este, Nacho Mier hasta el último lugar, o sea, no, ahí, ahí hay una mezcolanza también de nombres, del PRI también, Blanca Alcalá, por ejemplo, en el primer lugar, en fin, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué lo estoy sacando a colación? Porque eh, uno te están mencionando a ti, tanto para la gubernatura, o también dicen algunas voces que lo que quieres es la alcaldía a... San Pedro Cholula Entonces Oye, el, el, el nuevo eh, Toski del PAN No va Con todo respeto a don Alfredo Toski. Digo, digo A algo ya te están aventando, ¿no? Digo, a la gubernatura o, o a la alcaldía de San Pedro Sí tienes Gracias son iguales, ¿verdad? Ajá, sí, muy parecidos unos con otros Oye, ¿sí, sí te interesa? Hmm. Yo soy de los que piensan que cuando el partido te dice o llevas para este lugar, tienes que estar dispuesto. Pero la verdad es que creo que todavía son los tiempos muy anticipados como para pensar y decidir sobre qué vamos a hacer. Por varias razones. Una, no sabemos todavía si vamos a tener una alianza con los otros partidos políticos. No sabemos qué posiciones Ajá. vamos a tener cada partido político. Y aquí... Este argumento es muy importante, tanto como el argumento de la paridad en la coalición, en donde va a tener que ser 50% hombres, 50% mujeres, pero no nada más en la línea vertical, sino también en la línea horizontal. Esto es la paridad sustantiva, uh -huh. en donde yo soy uno de los principales promotores de que las mujeres hayan levantado la mano, ahora con esta disposición constitucional, para que haya respuestas precisamente a los ciudadanos de hombres y de mujeres. Entonces, falta mucho eh, por ver. La verdad es que eh, la función municipal eh, sí me, me, me interesa, pero por supuesto que soy más partidario de la función parlamentaria y por supuesto de la función de gobierno. Uh -huh, ya. O sea, que sí te gustaría como para la gobernatura. O sea, como que San Si Pedro, tú como... insistes, está bien. Eh. <risa> no, pero bueno, eh, sí, esto es abierto, pues... ¿no? Por supuesto, y lo he dicho siempre, a ver... Si ya en el 2010 se me mencionaba como una sí. posibilidad para la gubernatura del Estado... Hombre, ahora ya en la madurez de mi vida política, en eh, todo el trabajo político que he realizado en, en mi vida... Por supuesto que sí, hombre. Digo, si las condiciones se dan, si la coalición y la alianza opositora van hacia adelante en este tema, si el trabajo político que realizan todos los presidentes municipales del PAN en Puebla, del PRI, entonces si se da la alianza, e incluso los del PRD, pues si se dan las condiciones, evidentemente yo estoy puesto, ¿no? Uh -huh. Como estoy puesto a jugar el papel protagónico que el partido me, me pide en su momento de acuerdo, ahora te lo, te lo estoy preguntando también porque eh, el Frente Cívico Nacional obviamente aquí en su delegación Puebla ha tenido mucha actividad y eh, eh, algunas voces al interior o sea no sé si es como para echarte una flor o para echarte tierra están comentando que eh, es una plataforma que eh, la podrías estar utilizando para una intención política, para una candidatura. Absolutamente. ¿Qué es el Frente eh, eh, Cívico Nacional? Absolutamente. Entonces? El Frente Cívico Nacional es un esfuerzo que estamos haciendo diferentes actores políticos, pero sobre todo sociales, para varios objetivos. Es decir, nosotros creemos, queremos crear un movimiento ...que sea realmente un movimiento fuerte de oposición. Segundo, nosotros creemos que... ...la unidad de los partidos políticos en este esfuerzo es fundamental. Yo no sé si recuerdas la anterior ocasión que tuve la oportunidad de estar aquí contigo... ...te dije cuál era mi opinión... ...y yo creo que los partidos políticos debemos ir todos juntos, unidos... ...y en la misma dirección. Es el pensamiento del Frente Cívico Nacional... Somos autónomos, somos libres. A mí no me mandó ni Marco Cortés, ni el Consejo Nacional del PAN, ni mucho menos. Yo fui y a mí me invita a participar Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, en un esfuerzo por consolidar precisamente este movimiento autónomo, libre, con ideas e iniciativa propia, buscando una Unidad ciudadana uh -huh. Obviamente queremos apoyar a los partidos políticos Yo soy miembro de un partido político de 40 años Pero yo no estoy en el Frente Cívico Nacional como miembro del PAN Yo estoy en el Frente Cívico Nacional uh -huh. como ciudadano Y uno, como lo dijo Gustavo Madero No somos comité de campaña de nadie Número dos, no estamos impulsando ...a alguien en particular... ...sea hombre o sea mujer... ...y nosotros... ...lo que nos interesa es el plano nacional... ...queremos sí... ...que los partidos políticos... ...y la sociedad civil... ...nos pongamos de acuerdo para lanzar... ...a un candidato... ...o candidata... ...que nos represente a todos... ...y estamos pugnando... ...precisamente porque en su momento... ...de ser necesario... Uh -huh. ...haya elecciones primarias para definir este, este mandato ciudadano que nosotros estamos tratando de canalizar en este Frente Cívico Nacional. No tenemos candidato o candidata, pero lo más importante para nosotros es crear una plataforma legislativa y de gobierno que nos represente en el próximo gobierno para un gobierno de coalición. Y en el gobierno de coalición debemos estar metidos todos los que vamos a conformarlo yo soy de los que piensa que todos somos PAN, PRI, PRD e incluso MC y por supuesto la sociedad civil de la gubernatura evidentemente nadie ha hablado hombre, ni para Puebla, ni para Veracruz ni para las otras elecciones que vienen no, estamos centrados y el Frente Cívico Nacional incluso el Frente Cívico Nacional capítulo Puebla Estamos pensando en la eh, candidatura presidencial y en el ah, gobierno okay. de la coalición. Ok. Porque, bueno, también eh, se ha escuchado que eh, Paola Migoya eh, intenta eh, lograr una candidatura a través del Frente Cívico. Entonces, eh, mm. incluso, mm. bueno, ella busca algunas entrevistas y, y ella, bueno... Eh, Maneja como su carta de presentación pues, el Frente Cívico Nacional Delegación Puebla, que ella coordina. La verdad es que es un movimiento horizontal, aquí no hay coordinaciones estatales. Hay un grupo importante de ciudadanos poblanos, ciudadanas poblanas que fuimos invitados, algunos por Paola, en mi caso a mí me invita... Costa Naranjo, pero está Miguel Ángel de la Rosa, por ejemplo están activos políticos como Luis Paredes en fin, gente disímbola que estamos sumando en el esfuerzo de manera horizontal aquí no hay ni coordinadores, ni jefes y lo más importante es la integración del programa de gobierno para un gobierno de coalición y pedirles a los partidos que vayan en unidad para sacar, elegir o definir una candidata o un candidato que nos represente a todos, para la presidencia de la República. Ahora, a nivel nacional hiciste un comentario, vamos a ver si se logra esta alianza, pues que no estaba ya, ya pactada en el sentido de que pues, se necesitan, etcétera, como para volverse un bloque más poderoso contra la 4T. Eso ya estaba como, como escrito, ¿no? Ya. Sí, pero en política nada está escrito, mi querida Erika. Y hay okay. hechos supervinientes que hacen dudar a muchos sobre la viabilidad de la coalición. Por ejemplo, los ataques de los que ha sido objeto el presidente nacional del PRI. Sí. O sea, curiosamente, después de la votación eh, de la reforma eléctrica, es atacado, se filtran videos. Por cierto, videos y audios que son obtenidos de manera ilícita si sí. quien los obtuvo pues tiene que ser denunciado hoy mismo la casa o una de las casas sí. yo no me voy a meter si fue obtenido lícitamente o no pero la verdad es que entrar de esa manera a la casa para investigar o para ver o para sacar algo me parece de una dictadura no sí, creo ya. que hay órdenes judiciales para ello uh -huh me parece que mientras no se sigan los debidos procesos este tipo de cosas están afectando porque habrá muchos integrantes del pan integrantes del pan o seguidores de la alianza que pueden decir oye cómo nos vamos a aliar en el pan con el pri uh -huh. si de por sí ya había sido altamente cuestionada esta eh, muy, coalición pues ahora resulta que pues también el presidente del partido está altamente cuestionado. Bueno, yo soy de una expresión muy clara en este tipo de cosas. Cuando hay algo, yo siempre digo que declare para que aclare. Porque creo que los ciudadanos nos merecemos transparencia en el actuar de los políticos. ¿no? Entonces, si hay algo, Ajá. que lo aclare. Oye, pero también eh, muchos pristas están quejando de lo contrario, de que el PAN no ha salido a defender a Alito. Y que, pues, ¿qué pasó? Pues para eso son la alianza. y Que para... salgan primero los periodistas a defenderlo, porque yo no he visto a muchos periodistas que lo salgan a defender. Por ejemplo, aquí en Puebla, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde Enrique Doher, por ejemplo? ¿O ¿Dónde está, este... Pues, ¿qué te puedo decir? Este... No, porque, bueno, Néstor, anteriores. Néstor se ha salido. ¿eh? Bueno, Néstor sí es el presidente. Vaya, Pero, faltaba ajá, Blanca, más. ¿Blanca Alcalá? Pues todos nosotros? los diputados federales, los diputados locales, ajá. Los Jorge sociales, por ejemplo, yo no, no he visto esa, esa defensa, Ajá. creo que primero tendrían que salir ellos en la defensa. ¿no? Es como la crítica que nos hacen cuando se atacó a Ricardo Anaya, uh -huh. fuimos muy pocos los que salimos a defenderlo, ¿eh? sí. muy pocos, porque nadie quiere o la mayoría de la gente no quiere verse envuelto en este tipo de polémicas, ya vemos muy pocos ...que damos el paso hacia adelante y decimos... ...a ver, esto está mal... ...y esto no puede ser... ...es el caso, por ejemplo... ...de estos, uh, que no son ataques... ...que ha hecho la diputada Aurora Sierra... ...con la presidenta municipal... ...de San Pedro Cholula ...es lo que también te quería preguntar... ...porque es tu distrito... es mi distrito, yo he dicho... ...la diputada Aurora Sierra está en todo su derecho... ...de hacer este tipo de exhortos... ...¿por qué? porque está dentro de sus facultades constitucionales y legales de hacerlo y me parece que nada de la transparencia pues hombre la presidenta municipal tendrá que aclarar este tipo de cosas para que no haya duda de lo que está haciendo está bien hecho y tal a mí la presidenta municipal me ha dicho yo quiero que San Pedro Cholula sea el municipio más transparente del estado yo espero que lo logre en beneficio no solamente de su persona como alcaldesa, sino también de la representación que ostenta como PAN, PRI y PRD, porque fue en una representación de coalición, pero también para que la transparencia siente sus reales, no solamente en San Pedro Cholula, sino también en los, los demás municipios y por supuesto en el Estado. De acuerdo. Oye, Humberto, pero también hay una jerga política. O sea, que se estén agarrando así del chongo eh, dos panistas, o sea, como que pues la ropa sucia se lava en casa, ¿por qué no llegar a otro tipo de acuerdos? Y, y, y, y no es así. O sea, desde el Congreso ¿no? se está llamando incluso a que se le haga una auditoría por el sobrecosto en las patrullas. Mm -hmm. Entonces, este pues, yo le pregunté, es muy delicado, Yo ¿no? le pregunté a la presidenta, oye, presidenta, a ver, está este exhorto ella me dijo, a ver, el tema es que creen que 82 millones de pesos fueron utilizados para 15 patrullas. No fue así. O sea, estos 82 millones de pesos representan la remodelación... ...del edificio donde se instaló el C2... ...que por cierto sí, se lo acaban la de inaugurar pasada... ...ahí estabas eh, también... ...sí ahí estaba... Claro. ...la compra del, de los instrumentos tecnológicos... ...para ayudar a prevenir el delito... ...la contratación de policías... ...la con, eh, capacitación de policías... ...la compra uh -huh. de armas... Uh -huh. eh, ...para los policías... Ah, ...y también las patrullas... ...para uh -huh. todo este proceso... Va a aclararlo, ella así me, me, lo, me lo dijo, que va a aclarar el exhorto que ha hecho la diputada. A mí me parece que eso no tiene nada de malo en una eh, actitud y acciones transparentes entre diferentes eh, poderes y órganos de gobierno. Digo, de verdad, a mí me parece que la diputada Aurora está en su derecho y también la presidenta municipal tiene que responder porque... Ella es la directamente cuestionada, ¿no? Así de sencillo. De acuerdo. Yo yo yo lo veo como, como complicado, o sea, así sí, no, se ve como, nah, no, no, no. Así como. No, no, no. Yo creo que se debe aclarar. De que declaren para que aclaren. Claro. En todos los temas, ¿eh? Ok. Eh, José Solar dice, saludos Erika y Humberto Aguilar, eh, Margarita Gómez Velázquez dice, saludos diputado, un gran diputado, dice, para la presidencia de México en el 2024, ¿a qué candidatos ves fuertes del PAN? ¿Quién dice? Eh, es Margarita Gómez. Margarita, no lo sé Margarita, el único que ha levantado la mano del PAN es Santiago Cril, la que tiene mayor presencia en el PAN... ...a nivel nacional es Lili Telles. ...pero se ha mencionado a diferentes actores políticos... ...como los gobernadores de Querétaro y de Quintana Roo... ...lo que yo digo es que... ...el que quiera, que diga yo... ...eso de irles a tocar la cuanta... Sí. ...oiga, ¿usted quiere ser el candidato? ...pues no, así no hay manera... ¿no? ...cuando uno trata de conquistar a alguien... Baile, pues toca la puerta, le dije: Aquí estoy, no se quede no, en su no, casa. Sí. Decir, que venga a buscarme, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, en El PAN, yo creo que las cartas que hasta el momento se presentan, uno, porque ya dijo que sí, que es Santiago Cril, y la otra, porque tiene el mayor nivel de conocimiento y de imagen positiva y de intención de voto, es Lili De acuerdo. Eh, Miguel Ramírez, Jaime Zurita, nos está viendo. Ah, Jaime Zurita, es, es, es Jaime Zurita. No sé si el papá o el hijo. Jaime o... No sé si el papá o el hijo o el otro saludos. Jaime Zurita, hermano Ajá. del notario. Ah, ok. Eh, Carlos eh, Marneo, Elisa Bustamante, Valentín Juárez, John Leuer, ya nos está viendo. John, hace tiempo que no nos habías visto, ¿eh? Ya no te nos pierdas. Laura Cruz, Nuri Guadalupe eh, Jacobo. Eh, María Dolores Cervantes Mo Moctezuma, la regidora. La, la regidora, dice, saludos, Erika, saludos a nuestro diputado, Teres Bedingo también nos está viendo, Fabián Pastrana, José Hugo eh, eh, Zurita Mercado, este es otro, eh, Dalia Iracema Aguilar Coronado. Es mi hermana, hermanita. Ah, ok, perfecto. Eh, María Durán, Francisco Castillo Montemayor, ¿cómo eh, Paco, estás? ¿cómo estás? Qué saludarte. Y Valentín Juárez Martínez te está mandando también A saludos. No Valentín. Ok, oye, ahora eh, dado de el fin de semana que se soltaron algunos demonios en Morena por aquello de bueno, es la elección del de comité directivo eh, estatal y estatales en <coughs> todo el país. Entonces, bueno, aquí se están agarrando del chonco los grupos de una manera brutal, ¿no? Ya llegó hasta, pues hasta el gobernador, ya se están peleando con el gobernador Nacho Mier, y ya se unió Claudia Rivera, bueno, ya el gobernador les contestó, bueno, ya está esto terrible. Esto, este, esta arena que de alguna manera, pues ya sabíamos que, que, que Morena iba a pasar... Pero no pensé que llegara a estos niveles, ¿no? Y, y todavía faltan 30 días, ¿no? Para la, la selección de consejeros y el comité, etc. A ver, te pregunto, ¿esto de alguna manera beneficia al PAN el que se estén agarrando de chungo así tan gacho? Afecta a Morena, sin duda alguna, pero Morena no es nadie si no es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es una realidad nacional y estatal. No es. ...tribus, las tribus que venían del PRD, ...estos están peores... Sí. ...con todo respeto... ...yo se los he dicho de todas partes... ...no, no son iguales... ...son peores... ...son más corruptos... ...más ignorantes... ...más... Eh, ...qué te puedo decir... ...de verdad... ...son indolentes... ...no entienden... ...que no entienden... ...porque... ...ellos obedecen solamente... ...la línea del presidente... ...de la república... ...y por supuesto... ...que va a haber... ...problemas cuando sea la elección, porque ahí se fueron los peores mapaches del perismo rancio de añejo, que ya desterrábamos desde el 2000 ahí están los dinosaurios más corruptos y más cuestionados de nuestro país, como Manuel Bartlett como, en fin hay una lista que les puedo, que les puedo dar, y en Morena no tienen ese espíritu democrático que están tratando de demostrar. No, ellos siguen una línea vertical. Van a hacer lo que les diga el presidente de la República si tiene tiempo ¿sí? de meterse en este asunto, porque está más preocupado el presidente en tumbar la estatua de la libertad de Nueva York, en pelearse con los judíos, en pelearse... Con los jesuitas, en pelearse con los empresarios, en pelearse con los periodistas en pelearse con los columnistas, en pelearse con bueno, la lista es enorme, yo creo que lo más fácil es decir ¿con quién no quiere pelearse el presidente? porque con todos los demás ya está peleado sí, pero ahí están sus niveles de popularidad, no importa, a ver estos niveles, y no se espanten, estos niveles de popularidad los tenía Fox ...en este año de gobierno... ...en su cuarto año de gobierno... ¿eh? no, no, no... ...lo que pasa es que ya no nos acordamos... ...ese no es el problema... ...el problema es el resultado que está dando... ...en el ejercicio gubernamental... ...y a mí me parece, y es una opinión personal... ...que estamos ante... ...la realidad de un Estado fallido... ...que ha fallado... ...en materia de seguridad, ha fallado en materia de salud... ...ha fallado en materia económica... ...ha fallado... Realmente en darle a los mexicanos esa cohesión, esa conciliación que era necesario después de lo que veníamos. ¿no? Ya, de acuerdo. O sea que están peores. Tan pelas. Peor, del del PRD. Tan pelas. Híjole. No, están, sí, están muy cañones. Eduardo ha coronado. Ah, ¿quién raro? es? Lalo. ¿Quién? Lalo. Lalo, mi hermano. Ah, ya, ah, pues sí, pero pues dile quién. Hermano, sí, ya, es Lalo, yo, ah, sí, como la otra vez fue, no, fue a la casa a lavar los trastes, ah, no sé quién es. O sea, es bueno lavar los trastos Ya. No es cierto, Lalo. Dice claro. este, Dalia, eh, Iracema Aguilar Coronado, ya, la, ya, ya, wow, dice saludos, no, no, pero ahora te está mandando bueno, saludos. Es que, gracias porque tiene como dos meses que no las veo. <risa> ya, <risa> no, así aunque se están viendo. Pues ¿no? es que no a, trabajamos hasta sábados y domingos, carnales, o sea que ya verán que no se puede todos los días. Ahí está, ¿no? Cuando cuando llegue la gubernatura <risa> o a la presidencia municipal de San Pedro lo agradecerán. No, no. Eh, Fabián se, me Pastrana. Hace que, se me hace que traes consigna tú de que vayas a San no, Pedro. No, no, todo mundo me ha preguntado eso. Me dice, oye, ¿cuándo va tu programa? Le preguntas, porque a mí se me hace que quiere. Y yo, pues, bueno, sí, ay, tú sabes, ¿no? Sí te sí. han dicho varios. Sí, se han dicho. ¿Sí se no? han dicho. ¿Sí, no? Fabián Pastrana dice, pero Lili Telles viene de traicionar a Morena. Te está diciendo... Yo dice, creo que no, Fabián, yo creo que, mira. Te recomiendo, Fabián, y creo que vale la pena... Pero, eh, dice, ¿realmente se puede confiar en este tipo de personas? Mira, no lo sé, Fabián, de verdad, y en esto hay que ser muy claros. Eh, es gente que tiene una alta popularidad. Habrá que ver el compromiso que tiene, por ejemplo, de integrar un gabinete de coalición, de darle seguimiento a un programa de gobierno para un gobierno de coalición. Eh, yo la vi a Lili Tellis En un programa Este programa con Fernando del Collado Que se llama este, ¿Dónde está? En oscuro ¿no? Contraluz se llama uh -huh. me parece Otra luz uh -huh. Te recomiendo que lo veas Vale la pena porque ahí eh, Las preguntas que le hacen a Lili Tellis, eh, iba a decir la desnuda No eh, La transparentan mucho de su forma de ser Ajá. entonces ella afirma que ella no traicionó al movimiento de regeneración nacional, que a ella la engañaron que el presidente le dijo voy a hacer esto esto, esto, esto, esto y esto y cuando empezó ella a ver que ni esto, ni esto ni esto, ni esto, ni esto, hacía el presidente y que hacía todo lo contrario, ella dijo de aquí me voy y lo hizo a menos de ocho meses de haber tomado protesta como eh, senadora de la república Vale la pena verla, eh, esta entrevista, pues para pues, conocer. ¿Cuándo salió debete... la semana pasada? No, yo creo que ya debe tener como unos tres meses. ¿eh? En bueno, YouTube la pueden encontrarse. Ahí lugar. la, la Traga sí. se llama, con Fernando el Collar. Oye, Margarita Gómez Velázquez, ¿quién mm. es? No, no tengo idea. No, no porque te está haciendo preguntas. No la, la conozco, de... pero... Dice, gracias, ¿Los precandidatos del PAN van a hacer campaña? ¿Y cuándo harán pre-campaña los mismos? Margarita, yo soy de la idea de que a partir de ahorita, acabamos de empezar Julio, quien quiera ser precandidato tiene que salir a visitar a los militantes del partido, a los empresarios, a los sindicatos, a todas las organizaciones de la sociedad para decirles yo quiero y que hagan ese esfuerzo, como lo tienen que hacer los que quieran ser del PRI, Enrique de la Madrid, o Alito, eh, Beatriz Paredes, o... Este, Claudio Ruiz Macié o del Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Ivonne Ortega y de la Sociedad Civil pues Gustavo de Hoyos y no sé, a Susana Uresti por decirte algo, por decir nombres que salgan a la contienda política conquistar voluntades y en un año julio del siguiente año hacemos un corte de caja Margarita a ver, quiénes están adelante dos o tres, los que se decida en el proceso con encuestas eh, espejo para que cada quien contrata la suya con la misma metodología que no haya posibilidad de chanchullo, ni que el mapache electoral meta la mano y los dos o tres o las dos y tres o dos y uno o ellas dos y uno sean los que corran el siguiente tramo, que yo propongo que sea entre julio y diciembre del siguiente año y en diciembre, buscar una fecha por ahí antes de la navidad eh, buscar una elección primaria para que quien resulte electo o electa sea la candidata o el candidato de toda la oposición, y ahora sí, todos juntos unidos y en la misma elección, irnos hacia adelante. De acuerdo. Julián Rendón Tapia nos está viendo, Jesús Romero también nos está viendo. No, y luego Jesús hace cada pregunta. Qué bueno, no, no, no, no, nada más nos está viendo, no, no, es este, es, no, es así, es este, este, saleroso. Entonces, no, ya ni le muevas, ya ni le muevas. Pues muchísimas gracias, gracias. Doctor Aguilar, por estar aquí en gracias. los conjurados. Bueno, siempre es un gusto. Ahí cuando te destapes, ahí vienes. No sea corcholata, ¿eh? Ajá. Porque las corcholatas, cuando se destapan de una botella, pierden el gas sácatelas, no pues ya, ya, ya hay cuatro no, o no hay más como nunca se quitó Carmen Salinas el estigma o le decían que estaba borracha por su personaje o que estaba en el suelo tirada yo sí. no, no ya no yo, si voy yo anunciaré, no me destapare ajá, vientos, ok gracias mi querido Humberto gracias por su compañía, muchas gracias por todos sus mensajes, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir échate un clavado a los conjurados y síguenos en nuestras redes sociales besitos, muy buenas tardes bye